Hola, soy Martín ¡Capa para los amigos! Hola, yo soy Andrea y esta es Catalina Los tres estamos viajando en un Mercedes-Benz 312 modelo 64 que se llama El Coco Buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Cómo andan? Eh, después de unos días de lluvia, de lluvia intensa aquí en Córdoba. Estuvimos por la Serranita, visitando los Aromos, Gracia. bueno, aprovechando los días de lluvia para recorrer un poco esa zona. Eh, ya la conocíamos, pero bueno, no en profundidad como hemos realizado esta vez. No he tomado imágenes porque la lluvia no me da ganas de tomar imagen Está todo muy gris, muy triste, así que no hay imágenes. Hay de, de La Rancherita, que es un lugar que se ingresa por frente de, de La Serranita. Muy lindo, aconsejable para ir para que lo visiten y para que disfruten ese hermoso lugar. Hoy estamos en Posta Carreta, eh, Santa Rosa Calamuchita. Camino a Yacanto, ¿sí? Así que, nada, disfrutando los primeros rayos solares Con unos mates que está sobrando Andreita Voy a dejarle unas imágenes por aquí arriba Recién estuvieron viendo de donde estamos parando en el Camping Miami Y ahora les voy a dejar unas imágenes de este espectacular río Andreita, ¿algo para decir? La cata... También aprovecha el sol Pero bueno, viene vienen unos días de descanso de sol También no todo es sol, no todo tiene que ser playa ni rock and roll A las imágenes no es... Voy a hacer una aclaración Aquí a las cámaras No es que no me cambie la remera, chicos Yo Voy cambiando la remera, pero la Andrea me la va lavando Entonces voy reutilizando Yo uso una, dos Y después uso otra vez la uno Y después uso la dos pero justo las cámaras me toman con la 1. <risas> un efecto no es un efecto de cámara ni nada caput el dron al río pero bueno ya cumplió con algunas pautas y si quieren si quieren que, que vuelvan otra vez la imagen de dron suscríbanse y vamos a ir juntando un billete para ir a ver si compramos otro así que suscríbete y dale un like como diría mi amigo Daniel. Igual va a seguir habiendo video. Continuamos. Estamos iniciando un nuevo recorrido por los ríos de Córdoba. Seguimos aquí en Calamuchita. Precisamente en el complejo La Hoya. Eh, ya lo conocíamos, pero bueno, ahora hemos venido a tratar de registrar filmicamente eh, este río. Espectacular. Así que los dejo con las imágenes preciosas de todo este lugar. Y musiquita. Está, se va a animar a tirarse Para que la corriente La lleve Lejos ja. eh, A mí todavía me falta un poquito más de coraje Pero ya va a llegar Ya va, ya va a llegar, no se dan problemas Ni de 10 centímetros A ver si ya está preparada Andreita